¡Hola! Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora escuches este video. Eh, como todos los miércoles a las 22 horas, eh, subo una clase y en este caso nos eh, corresponde en lo que es la teoría lo que... Es el planeta Mercurio, Mercurio en los 12 signos. Y así vamos a ir haciendo todos los planetas, para ir poco a poco metiéndonos cada vez más en la astrología. Les recuerdo que abajo, en la caja de la descripción, eh, yo les subo un resumen de lo que digo acá en el video. Entonces, les queda para siempre escrito ahí, eh, cosa de que esto les sirva como material de eh, consulta, ¿sí? que puedan ir a consultar. Eh, también les pido a los que están siguiendo el curso de Astrología eh, Online eh, que se suscriban al canal si no se suscribieron que le den like al video si les gusta, que también hagan algún comentario y también que le den click a la campanita. Le dan click a la campanita y ponen eh, que les avise en todos los videos que subo. Este es un canal ecléctico, entonces acá pueden encontrar de todo lo que les puede llegar a interesar. Hay mucha variedad de temas además de la astrología. Así que bueno, eh, siguiendo con esto, con mi autopromoción, eh, también los invito, ahora tienen una forma de eh, unirse como miembros al canal y apoyar el canal para que yo pueda seguir subiendo el mejor contenido para quienes hagan un aporte. Eh, todos los lunes, a las cero eh, horas del lunes, subo un, un video sobre el tránsito de la luna para toda la semana. Cómo van a estar las energías planetarias, eh, signo por signo. Entonces, ¿estos son predicciones astrológicas? No, no, no confundamos. La astrología no es predictiva. La astrología, lo que te enseñas a leer, las energías planetarias, las energías como influyen sobre el individuo. Así como la luna, las fases lunares, influyen sobre las mareas altas, las mareas bajas. Bueno, así también toda, todo, toda la energía de los planetas, dependiendo de dónde estén y cómo vayan eh, llegando al planeta Tierra, influyen sobre vos, dependiendo de tu fecha de nacimiento. Entonces, lo que te dice eh, esto que subo cada lunes es ¿para qué está bueno? y ¿para qué es mejor esperar detenerse? Así que bueno, podés uh, eh, unirte como miembro del canal desde 40 pesos por mes, pesos argentinos, que sería aproximadamente medio dólar, y tener eso. Y si no, en alguna de las otras dos particularidades, miembro destacado, miembro amigo, que son eh, eh, de mayor valor eh, y tienen también eh, otras entregas, eh, otros contenidos exclusivos, además de este de los lunes. Bueno, ya no me hago más promoción, vamos directamente a, a la clase del día de hoy, que es Mercurio en los signos. Yo me hice un machete para poder ir eh, en orden, porque si no yo soy muy desordenado. Entonces, acá en el machete lo que me dice es que lo primero que tengo que hacer es mostrarles el símbolo, que lo ven acá, lo estoy redondeando con el mouse, el símbolo del planeta Mercurio que es el mismo que tienen en la miniatura. ¿sí? Es un redondelito con cuernitos, digo yo, y una cruz abajo. Ese es Mercurio. No confundirlo con Venus, que es muy parecido, que lo vamos a ver en la próxima clase. Mercurio representa la comunicación, el intercambio de ideas, la forma de entender el mundo y comunicarnos con los demás. Representa también el intelecto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 lo van a, yo lo voy a enseñar más adelante cuando se hace una, una carta natal con orientación profesional para las personas que dicen no estar tan decididas a estudiar una cosa u otra eh, un principal detonante es mercurio bien, mercurio en aries, si este simbolito estuviera acá en la carta natal de la persona que estamos tratando. Eh, son personas de mente ágil, aguda, reaccionan con mucha rapidez, poseen una inteligencia intuitiva, son impulsivas, impacientes, poco reflexivas, eh, de ideas propias e independientes en su forma de pensar. Les gusta el enfrentamiento de ideas, el debate de ideas. Y son directos al expresar lo que piensan. No se van a guardar nada. Mercurio en Tauro. Si estuviera acá en, el, en Tauro, en alguna parte de Tauro, este Mercurio, en la carta natal que estemos analizando, son personas lentas al pensar, pero de mente práctica y determinada, que retienen muy bien lo que aprenden. Cautelosos en la comunicación y capaces de expresarse de una forma totalmente lógica y sensata. Acuérdense que Tauro es el lógico. Tomándose su tiempo en escoger bien las palabras antes de hablar. De ideas rígidas, a veces testarudas, el toro, ¿sí? la testarudez. Mercurio en Géminis.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 El regente de Cáncer es la luna, que son los sentimientos, ¿no? Lo que sentimos. Bien, Mercurio en Leo, si estuviera acá en alguna parte de este Leo, personas muy expresivas, con tendencia a dramatizar o a expresarse de forma teatral y con un estilo propio en la comunicación. Se expresan con seguridad y espontaneidad, orgullosas, poco influenciables en su manera de pensar extrovertidas cálidas, imaginativas e intuitivas Mercurio en Virgo en otro de sus domicilios porque también es regente de Virgo Mercurio, se los repito Mercurio en Virgo potencia la inteligencia son personas de mente analítica que prestan mucha atención a los detalles, son detallistas al contrario de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 Mercurio en Libra. Si Mercurio eh, hubiera estado acá, en este sitio, en la carta que estamos analizando, son personas diplomáticas, son de esas personas que se expresan con mucho respeto, eh, con elegancia, de mente reflexiva y serena, con una visión amplia de las cosas y abierta a evaluar otras opiniones.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 a quienes les gusta profundizar más allá de lo obvio y que perciben con facilidad el lado oscuro o u, oculto de las cosas. Creativas, transformadoras, de inteligencia intuitiva, algo reservadas pero intensas y sinceras en la comunicación. Acuérdense que... Mm, Escorpio principalmente es el signo de las transformaciones. Por eso, si tenés, además del sol en escorpio, tenés un mercurio en escorpio, sos completamente revolucionario, transformador, creativo. Mercurio en sagitario. Personas filosóficas, idealistas, de mente versátil, con tendencia a generalizar, no prestan mucho interés en los detalles, no les interesan los detalles, les interesa lo macro, no lo micro. ¿sí? Tolerantes, abiertos en la comunicación, se expresan con sinceridad y de forma directa, pero a veces con poco tacto, optimistas en su forma de pensar.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 no se dejan llevar por los sentimientos ni por la imaginación y pueden resultar algo rígidos al expresar sus ideas. Si Mercurio estuviera en Acuario, serían personas utópicas, idealistas por naturaleza, son personas anticonvencionales, vanguardistas, progresistas, abiertas a nuevas ideas, que disfrutan con los cambios, originales, ingeniosas, muy inventivas, les gusta experimentar, de mente independiente, desapegada y no influenciada por las emociones, democráticos y despegados en la comunicación. Y por último, Mercurio en los pececitos, en Pisces.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 Dimos una vuelta al Zodíaco acompañado por el planeta Mercurio, el planeta esencialmente de las comunicaciones. Bueno, gracias, gracias, gracias por acompañarme en este video y en todos los videos que me acompañan. Eh, gracias por seguir las clases de astrología. Les recuerdo que esta lista de, eh, de reproducción de YouTube se llama Aprender Astrología Fácilmente y es la parte teórica. Todos los martes y los sábados a las 19 horas de Argentina nos juntamos en vivo en este mismo canal. Después, por supuesto, queda eh, en otra lista de reproducción, queda la clase y hacemos la parte práctica, ¿sí? Esa otra lista de reproducción se llama Astrología Online y ahí tienen para... Eh, para de todas las clases, ya llevamos 70 clases teóricas dadas. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es mejor para aprender Astrología la práctica eh, que eh, la teoría la teoría la tenés que tener porque es una base pero con que tengas algunos elementos si después empezás a dominar más fácilmente la, la práctica es lo que te va a llevar a desarrollarte verdaderamente como astrólogo, astróloga, astrólogo. bueno, hasta la próxima clase hasta todo momento eh, un abrazo muy grande para todos, todas y todes.